Llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, Mira tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. No deja que el Señor te vuelva en su espíritu. ¡Gracias!